Dale, primo, dale, dale, primo, dale, llama la treta para que saque los mentales. Que que que que tu culo, toma tu En cole de problema, Dame no, para